Nuggets Y Ya no está la bebida de Sakura Son unos días que estuve viendo que había una bebida de Sakura Ya no la pude probar Bueno, lo mejor si sí está arriba, vamos a ver Vamos al el elevador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 ¿Dónde? Una cajita infeliz, a lo mejor, el Kuma. Unos macarrones, o pues no sé qué es esto.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 lo podemos grabar nada más como ya comí yo comí un Tokatsu la verdad prefiero comer un o algo de aquí de McDonald's y lo que yo comí me costó 600 630 yenes es lo que vale también el McTreeo 620 650 680 Eso más o menos más o menos los precios de McDonald's que aquí está el elevador porque ya las piernas ya se nos acabaron Es triste decepción en el McDonald's no vimos la hamburguesa negra o la bebida de Sakura no hubo nada hoy hay una hamburguesa de Sakura también ya se acabó ya se acabó todo eso no, eso pues fue nuestra decepción en el McDonald's todo muy normal